¿Qué sugiere usted para mejorar el sistema carcelario dominicano? Yo le voy a decir en mi comentario. Ay, ay, ay, el sistema carcelario, señores. Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Así es que esa es la pregunta del día. Esperamos en el camino, ¿verdad?, leerle su comentario o su respuesta a esta pregunta. Sistema carcelario bajo lupa, tres muertos y diez heridos durante el motín. La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales de GSPC identificó a los diez internos que resultaron heridos durante el motín que dejó tres muertos la madrugada de ayer domingo en la Penitenciaría Nacional de La Victoria. Familiares de varios de los reclusos fallecidos en la cárcel La Victoria responsabilizaron a las autoridades del hecho criticaron que en una sola celda haya dos pistolas y armas blancas que fueron utilizadas durante la trifulca. El director general de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, lamentó la muerte de tres internos durante una trifulca, no obstante, aún no ofrece detalle del motivo que originó el motín. De igual forma, el director el policial informó que en coordinación con las autoridades penitenciarias fue reforzada la seguridad con una mayor cantidad de miembros. Muy bien, vamos a ver, Francis. Adelante. Bueno, mire, eh, precisamente, y como si se estuviera tratando de una movilización, yo advertía tanto al Ministerio Público y al sistema de control penitenciario de la República Dominicana por el, por el hecho de que en redes sociales un familiar de un reo de, que está en la fortaleza Duarte, San Francisco de Macorís, pasó la situación que se estaba dando porque querían que se trasladara a un reo, a otro lugar porque lo tenían en zozobra a ellos mismos. Recientemente hice el comentario y pedí a eso, que tuvieran cuidado las autoridades locales en razón de que ya tuvimos en, hace unos meses atrás un evento de esa naturaleza que pasó con un arma dentro de la Fortaleza Duarte, mataron a una persona que era prestamista internamente. Y si usted hace un levantamiento de lo que es ese mundo que se crea en torno a la vida de los condenados, ahí, crean todo tipo, mantienen su misma estructura, tanto afuera como adentro. Eso es natural, de que crece y se forma natural del reo planificador, delincuente, desaprensivo, y crea su, su estructura ahí, sin el apoyo del de vigilante, del que está fuera de los teléfonos celulares, que se sabe que de no debiera de tenerse teléfonos celulares, eso hay que desmontarlo. O sea, hay que, con responsabilidad, asumir que el reo es reo. ¿Está condenado? Está condenado. Están suspendidos sus derechos, parte de sus derechos fundamentales, pero los demás se le conservan comida, buen trato, ¿eh? educación constante, reinserción a los que ya van cumpliendo para que vuelvan a la sociedad regenerado, que ese es el plan, entiendo yo, ¿verdad, amado? La reinserción que no se repite y que la sociedad vea eso replicado en la sociedad y no lo hagan. Es decir, que los delitos no se multipliquen afuera porque se condenan y se pierde toda una vida en la cárcel. Pero caramba, en esas condiciones que están en la victoria, aquí, que aún teniendo nosotros un sistema que fue modelo para América Latina, Hay un negocio, y por eso yo decía el otro día, estaba buscando, en lo que mis mi compañeros hablan del tema, yo voy a buscar el, la sátira de Raymond Pozo y, y Miguel. Que le decía Raymond, que es en policía? Yo soy el comandante aquí, okay. y está Raymond sentado, pero yo lo tengo rentado eh. Opera una renta en esas, en esas cárceles. Aquí hay un reo que, que domina estas cárceles. Y lo saben las autoridades. Prácticamente a mí no me interesa hablar del tema más. Porque nos prometen, nos prometen y tienen el problema ahí dentro. Entre policía, guardia, jefe. Y esas estructuras económicas presas, porque son estructuras económicas presas, movilizando lo, las teclas. Un celador, coño, que no, no le ha podido mandar nada a la familia. Y un reo que tiene los cuartos para ponerlo a brillar un fin de semana. Para pasar una pistola, eso es caballar. Bueno, bien. Eso sea, hay que desmontarlo. <coughs> Autoridades, eso hay que desmontarlo. Bien. Eh, buenos días, Yerian. Buenos días, Amado. Buenos días, Francis. Buen día. Israel, Junior, a todo el equipo de producción. Allá, José, a los muchachos del sonido, Ricardo, Tao, Darwin, ¿verdad? A Joaquín Cordero. Mm. Saludos también a la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales: el Facebook, el YouTube y el Instagram. Recordarle, como siempre, que el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas y que nada es más justo que la muerte porque visita por igual las pequeñas chozas de los pobres como las altas torres de los ricos. Bien. Mira, adelante. Saludar a José ja Alexis al, a La Berría, director de la, del Liceo Julián Javier, de la Escuela Julián Javier. O La Berría. La Berría, sí. Yo le dije a usted, tiene un apellido. Es un fiel televidente. Es, debe ser español, O La Berría. Sí, debe sí. Ser. sí. Eh, él es, es de Tenares, que ve el programa, le gusta y un saludo a Amado y a Yerjan, a Carolina y a todo el equipo desde de mañana. Nos gracias. encontramos ayer y conversamos un momentito. Ok. Adelante, Yerjan. Miren, escuchaba detenidamente al compañero Francis. Israel, por favor, si puedo traer un poquito de café. Te voy a agradecer. <ríe> y me río, porque ¿Qué hace un arma de fuego en un recinto carcelario? ¿Cómo se matan tres gente dentro de, de un recinto carcelario? Bueno, por lo menos aquí en, en, en, en otros países son cientos a veces de muertos en esas trifulcas. Pero sabemos que, que se da. Pero hay algo, a propósito de que Francis decía... Del guardia. De, Mal de, pagado, ¿ver? Del que dirige. Es que ya lo que es más importante. Y es la posición del garante. ¿Quién es la persona responsable de lo que pasa en el sistema penitenciario de la República Dominicana? Porque si vamos a comenzar a quitar responsabilidades al que la tiene, entonces siempre vamos a tener el mismo problema. Yo me pregunto. Aquí mataron uno ahí en la fortaleza Duarte a tiros, oye que, o, oye que, oye que asesinato más interesante, a tiros dentro de una fortaleza No se supone que lo que hay es gente presa y que se supone no tiene acceso ni a armas, ¿Mm? me refiero a armas blancas, ni cuchillo ni nada de eso, ni a armas de fuego, mucho menos a droga. Pero ese señor que tenía supuestamente un negocio ahí dentro, lo mataron a tiros. Se han escuchado algún tipo de información de, inve de esa investigación? ¿Alguien suspendido? ¿Alguien preso? <coughs> o por lo menos alguien investigado, para no utilizar la palabra populista, preso. Eh, Miran Germán, que es la directora, que es la Procuradora General de la República, y que por tanto, su posición la coloca en la posición del garante, que es la persona responsable de todo cuanto sucede en el sistema penitenciario porque pertenece a eso y ella es que lo dirige. ¿Ha dicho algo sobre eso? ¿Se ha referido? ¿Ha dicho ella eh, eh, alguna conclusión de, de alguna investigación? No, no ha dicho nada. Entonces poco hay que decir del tema. Seguimos en lo mismo, en, hago esto por aquí una bulla que le gusta a la gente y las cosas, <coughs> por ejemplo como esta, no le doy ningún tipo de respuesta porque a los presos a, po a poca gente le importa, más que a su familia. La gente no va a reclamar, la gente no va a reclamar la destitución de nadie, ni una investigación. Pregúntese si alguien ha reclamado por, por este señor que mataron acá en, en San Francisco. No. Nadie va a reclamar, a nadie le importa Esa es la sociedad que nosotros tenemos Pero el día que usted tenga un hijo <coughs> O un hermano preventivo Y se lo maten ahí Ahí entonces va a entender Es una pena lo que está sucediendo Pero sabemos <coughs> que no hay la intención de cambiarlo Porque aquí lo que vimos es un juego político, <coughs> lamentablemente Muchas gracias Muy bien, <coughs> miren eh, el sistema penitenciario <coughs> dominicano tiene falencias muy serias que arrastra desde hace muchos años. Y yo me atrevería a decir, eh, si bien eh, de alguna manera el planteamiento que hace Yerian con relación a la responsabilidad y la garantía del, del, del funcionario la garantía que debe ofrecer el funcionario en la posición que, que ocupa. Pero aquí el gran responsable de la situación por la que atraviesa el sistema penitenciario, sobre todo el tradicional, es el Ejército Nacional de la República Dominicana. Son los guardias. Porque cuando usted analiza, yo voy a utilizar este tema en mi tema cuando me toque. Okay. Porque hay un recuento... Desde, desde el 2021, uh, en sentido inverso, hasta el, dieci, hasta el 2014, que salió en el periódico El Listín Diario, donde se hace un recuento de los motines que han habido y los muertos y heridos que han habido. O es sea, interesante verlo porque uno se da cuenta que es recurrente el tema. Entonces... ¿Por qué ellos, ellos acusaba al Ejército Nacional? Porque ellos son los que le dan la custodia a ese sistema aquí. Uno de, de nuestros pecados como sociedad es que vivimos inventando y vivimos haciendo las cosas de manera dual. Por ejemplo, tenemos una Dirección Nacional de Control de Drogas, nos inventamos una... Una, eh, un departamento antidroga, antinarcótico en la policía. Uh -huh. ¿Pero para qué? Uh -huh. <coughs> Tenemos un Ministerio de Obras Públicas, nos inventamos una OISOE. Tenemos un, una, un sistema penitenciario, modelo de gestión penitenciario organizado, basado en, la, en, la, en, en las normas de la ONU, de la ONU, sí, de la ONU, sobre el manejo de los sistemas carcelarios en los países miembros, y, pero también a, a, a, al unísono con eso funciona la, el, el, el sistema penitenciario tradicional. Y tenemos dos sistemas penitenciarios. El de, lo, el de la dirección nacional, digamos, del de nuevo modelo de gestión penitenciaria que a, actualmente está dirigiendo Patricia Lagombra, eh, una especialista en el tema y que ha estado prácticamente desde el momento en que inició este proceso, allá por el 2000, 2006, con ¿Cómo se llama? Eh, Patricia Lagombra. ¿Aquí en el país? Sí, sí, sí. sí. Eh, Patricia fue una BTP, entró como BTP, eh, pasó por, lo, pa por los filtros para poder entrar al sistema de vigilancia penitenciaria, que es el sistema de, es el, el equipo ¿no? humano que le da eh, seguridad, que, que se encarga de la seguridad y seguimiento de los internos que están ahí, uh -huh. y ella entró por ahí luego Patricia fue escalando posiciones es una muchacha sumamente inteligente, muy conocedora del tema porque está desde el principio y eh, ahora mismo está en la dirección sustituyó a Imael Paniagua que fue un fiasco a pesar de que Ismael Paniagua estuvo todo el tiempo al lado de Roberto Santana, Roberto Santana, que es junto con Radamés Jiménez el creador de este sistema, porque lo había comenzado, incluso Hipólito Mejía en su tiempo, en su tiempo de presidente, eh, eh, creó, eh, mandó a construir, o en su gobierno se construyó la primera cárcel con este criterio que fue hecha en Puerto Plata. Posteriormente, eh, el, el licenciado Francisco Domínguez Brito continuó con este proceso, sí. pero quien verdaderamente lo tomó como, una, como un buque insignia de su paso por la Procuraduría fue Radamés Jiménez Peña. Y tenía al lado a Roberto Santana, que es un experto en seguridad y es un hombre sumamente eh, eh, capaz en el sentido, en muchísimo sentido, y uno de ellos es en el tema de seguridad, pero además en la visión de futuro que tiene. Tanto es así que entre Roberto Santana, y eh, Radamés Jiménez lograron colocar el sistema penitenciario dominicano en la línea de ser la única cosa por lo que nos reconocían a, ni, a, nivel, a nivel internacional, tanto que en Guatemala se montó en Guatemala y Panamá, se montó el mismo modelo penitenciario dominicano. La escuela, la escuela de formación de los BTP de, de Guatemala lleva el nombre de Roberto Santana, porque él fue quien ayudó a la, forma, a, la, a la formación, conformación, creación de esa escuela en Guatemala. Eso era un momento de mucha de mucha dicha, de mucho alboroso para todos los que estábamos metidos en el sistema, que de alguna manera aportamos a él. Hay muchísimos programas del Ministerio Público de lo, en los que yo era el presentador junto con Laura Serrata, eh, donde está, estamos tratando el tema penitenciario porque se le dio prioridad a ese tema. Pero ¿qué pasa? Que al unísono de eso, mientras se estaba produciendo esa revolución, también había un sistema penitenciario tradicional que no se había movido nada. Radamé planteaba, tenemos que hacerlo de manera escalonada, no tenemos condiciones. Y él tenía razón en términos materiales en su momento. Pero ¿qué pasa? Que después que sale Radamé, vuelve Francisco Domínguez Brito a la Procuraduría, pero Francisco Domínguez Brito cuando volvió, volvió con un proyecto político. O sea, el Francisco Domínguez del 2004, Procurador General de la República, fue ¿eh? totalmente distinto. Tenía, era, era, exacto, fue totalmente distinto. A lo el, que fue el procurador El anterior. Francisco Domínguez, que era senador de Santiago, fue totalmente distinto al Francisco Domínguez que llegó cuando Danilo Medina. Ahí tenía un proyecto político, permitió cosas que se hicieran en la Procuraduría. ¿Por qué? Porque los proyectos políticos implican... Complacencia, ¿verdad? Exactamente. No, y dejar <risa> que gente haga cosas para luego reclamarle. Fulano, mira, ayúdame con la campaña. Sí. Porque a ti te fue muy bien cuando yo estuve en la Procuraduría o en tal puesto o en este Cobrando, puesto. cobrando favores. Exactamente. Entonces, entonces, ahí el sistema se detuvo. y Y, que eso también tengo que reclamarle, eh, Ismael Paniagua no estuvo a la altura de lo que conoció, Ismael Paniagua fue el segundo hombre, junto después de Roberto Santana en el sistema penitenciario cuando esto comenzó, Ismael Paniagua se volvió nada, no, fue lo, no, no, no llenó las expectativas que todos teníamos con relación a él y dejó que eso llegara a un nivel que en el modelo penitenciario, cosa que era impensable cuando comenzamos con esto. yo digo comenzamos porque yo me involucré mucho en ese proceso. Yo me involucré mucho en ese proceso. Tanto me involucré que yo estuve en casi todas las inauguraciones de los, de los 13 o 14 centros que construyó Roberto Santana y Radamés Radamé Jiménez. En todo, hasta en el de una muya fuimos. Y en una muya, en, en Higüey, en una mulla, en una mulla, ahí Pero en una espérate, espérate. mulla, una una una mulla. Eso es el término taíno. Exactamente. Sí. que es significa creo que libertad, algo así, que se usa mucho en el como, este, mucho, todo está igual intacto. Yuna aquí. Ah, sí, sí, sí. Entonces una Talla. mulla, cuando se inauguró una mulla fue un escándalo, una cárcel, una mulla, una cárcel Era, muy muy, no, lo muy lo bien, escuchado. sí. Centro penitenciario una mulla, anyway o Centro de Corrección y Rehabilitación, una muya, así se llama. Y fue un escándalo, por primera vez me monté en un helicóptero ahí, porque las imágenes que hicimos para el programa, las hicimos desde arriba. O sea, transmitimos el programa en vivo, desde, bueno, en vivo no, pues no lo hacíamos en vivo, lo grabábamos, pero en el momento de la inauguración. Lo que quiero decir con esto que, es que el sistema penitenciario tiene que reinventarse, tiene que reinventarse, pero nosotros tenemos obligatoriamente que entender que los que tenemos ahí... Hay muchos temas, es que hay muchas aristas, porque yo le voy a decir una cosa. Los presos preventivos no pueden estar con los presos... No. ¿Por qué? Porque hay un proceso que se da en el individuo, en el hombre que cae preso. Hay un proceso. El que está preso preventivo tiene la expectativa de salir mañana. Claro. ¿Tú me entiendes? ¿Y qué está haciendo? Está buscando la forma de salir, no está pensando en hacer diablura, ni en... ni en... Eh, eh, eh, en, que le, en entrar una pistola... O, no, no, no está pensando en esa vaina ahora, porque, porque tiene la expectativa bueno, yo tengo la medida de coerción fijada para mañana, o tengo la, la revisión dentro de dos semanas y está pensando en salir, ahora el que está condenado comienza un proceso que el primer proceso el, el proceso difícil es el proceso de la prisionalización es decir, es el proceso en que el individuo acepta que está preso, porque el, el, los humanos cuando llegamos a una cárcel no aceptamos a, que presos. No a la cárcel. Yo diría que todos los cambios en el ser humano, hay una resistencia previa a aceptarlo. Es decir, por eso resulta que muchos tenemos distintas reacciones. La, la, cada quien lo asume de, claro, de, de cualquier manera Mira, eh, yo recuerdo, personal. Pero, yo recuerdo que pero hubo, aquí, en estas cárceles, se le ha permitido o oh, se ha creado toda una sociedad, una cultura sí, sí, sí. interna de ese condenado que está, claro, a 15, a 20 años, que crea su estructura interna Óyeme, y es el que domina, yo incluyendo recuerdo, que hay otros que vienen con mucha potencia, con dinero, y lo, y, y, y lo usan para ego propio desde la cárcel, sin necesidad de estar fuera, mira, Francia, contando con lo que están afuera, ahí en con Vidal los que Valle. están alrededor. Con los que están custodiando la, la cárcel. Oye, ahí en Vitalvalle. Y se negocia todo. Ahí en Vitalvalle había un tipo que llegaba. El, el modelo tenía por principio fundamental la, la educación, por lo menos saber leer y escribir. Si tú llegabas ahí sin esas herramientas, había un equipo de profesores que trabajaban de manera gratuita con, con, con, con nosotros que te enseñaban a leer y escribir. Habían un tipo ahí que lo primero decían, mire, yo no vine a estudiar aquí. Yo vine a hacer mi tiempo, así que conmigo no cuenten, a mí no me jodan con esa vaina. Entonces, y en el camino se iban dando cuenta que sus otros compañeros tenían iban cambiando la visión. Iban, por ejemplo, cuando te decían, tú sabes leer escribir y escribir, qué, ¿qué cosa te gusta? Ah, la plomería, la herrería, la ebanistería ahí hay, hay talleres de todo eso. claro eh, La electricidad. Cuando ellos veían que sus compañeros decían, no, porque eh, el sistema eléctrico... Entonces comenzaban a interesarse por eso y, e iban voluntariamente. Eso, eso, yo lo viví. ¿Tú ves? Ahora, ¿qué pasó? Lamentablemente, durante el gobierno de eh, la Procuraduría que hizo Jan Alain y la, la, la dirección de Ismael Paniagua, eso se fue a la porra. O sea, que ya esos programas no existen ahí. Existen, pero muy a media. O sea, no estaban como estaban, no están como estaban antes. Son como cuando uno dice, son enunciados, están ahí. Exacto, pero, pero no. no, pero no están va, va, vamos a invitar operando, al director ¿verdad? de, de esa... No están operando en las condiciones que es, o, en, la, o en, la, ¿Eh? en lo que fue por lo cual se form, se, se establecieron, porque la pero verdad. sería bueno escucharlo a ellos, Porque, porque que, la verdad eh, es que te voy a decir algo. Todo lo que sea instrucción. Para la vida, fuera de la, de la de delinquir, que es la que cotidianamente un individuo condenado, no te va hablando del individuo que es condenado por un hecho X en un momento de su vida. Ajá, ¿y ¿de qué está hablando? No, no, me refiero a los que se dedican a delinquir, que entran, salen y un día lo condenan a más tiempo, que lo lleven a una instrucción como aprender a leer para que se vayan descubriendo en la lectura, puedan leer un libro, puedan leer el periódico, se puedan instruir, pero también que tengan un mecanismo de enseñanza de una manualidad o de una técnica, de algo técnico, que les resulte a ellos que producto de su trabajo haya una remuneración a pesar de que están en la cárcel, que sería entonces la de crear en conciencia en ellos de que vayan formando un pequeño fondo, que cuando salgan de ahí en cinco años, diez años, decir bueno, yo me voy a dedicar a evanitería. Pero es que lo hay. Por lo menos esa hay en Vista al Valle, lo hay, esa que es, es una idea. cárcel modelo. Pero esa no, es la idea, es que me refiero, hay. pero está pagado. No se está sintiendo. Y... Centro de segunda oportunidad. Entonces, yo conozco razón. Reo, que estudia con, con, con mi hijo, Rance, ingeniería. Ese, sí. ese se está preparando para ser ingeniero ya en este año, claro. tú ves, Dios mediante. Aquí y, en San Francisco. Sí, y esperamos que así sea, porque claro. es un tipo... ahí en, en la nordestana. Sí, sí, en la nordestana. Desarrollo del proceso Y, lo, del medio y, y, y, y reconozco sí. que en él ha funcionado, porque eh, él tiene características de un ingeniero. Sí, lo, lo que pasa, Francis, es que hay una, una mala percepción en la sociedad y eso habrá que con el tiempo irlo rompiendo, la sociedad piensa en su mayoría que cuando una gente es condenado es un acto de venganza y entonces la gente pretende o cree que lo que debe infligirsele a ese condenado es sufrimiento y es todo lo contrario. Las leyes, en casi en la mayoría de, de los países del mundo, salvo en, en Medio Oriente y en la India y en China, Asia y Medio Oriente, eh, la ley está pensada para que el condenado pueda reinsertarse, primero reeducarse en el centro penitenciario y luego reinsertarse a la sociedad como una persona nueva. Es decir, que el objeto de la pena no es una venganza, el objeto de la pena no es infligir eh, dolor o sufrimiento, al condenado, sino reeducarlo, lo que pasa es que la mayoría de los seres humanos no tienen esa visión y no soportan eso, por ejemplo la gente como Alexis Villalona que le dio los golpes a la mujer, ¿qué es lo que quiere yo incluso vi en el nuevo diario algo que me dio mucha pena y por eso digo que tenemos que controlar los medios para eso existe una constitución que nadie le hace caso dice el nuevo diario en un publicado, oye esto amado que en la cárcel dan un excelente recibimiento, oye un medio, yo creo que le hice un captur, lo voy a buscar, que en las cárceles le, le dan un excelente recibimiento a ese tipo de, de personas. Es decir, ese, ese periódico de circulación nacional está mandándole a los reos que cuando llegue a Alexis Villalona le den una salsa, le den una golpea, para decirlo de manera... ¿Oigan qué criterio tiene el director de ese periódico que debería inmediatamente ser sancionado en un país eh, eh, organizado? ¿Quién es el director del nuevo diario? ¿Quién sabe? Pero en un país organizado a ese hombre hay que mandarle Me una sanción de una vez. La respuesta rápida. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ¿Quién, ¿Quién sabe? Porque tiene que ser un loco que permite una publicación de esa manera. ¿Cuál? Eh, eh, eso de, de, de, de tu publicar, a ese tipo de, de le dan un excelente, en un titular, un excelente recibimiento. Es decir, ese periódico le está dando luz verde o está motivando a los reos de la cárcel donde se ha enviado a que le den una golpeada, que le den una paliza a Alexis Villalona. Y ese no es el objeto de, de la prisión, el objeto bueno, de una pena que, que se tú, le pueda imponer. Ahora que tú haces ese relato o traes esa, esa, esa información, Déjame ver, yo, creo que yo, yo pude ver que en los primeros mensajes de la información que salía de Alexis, de que tenía condicionado a la autoridad para entregarse. Dice uno, un mensaje de un. que escribió ahí. No importa lo que. Es decir, como que no importaba lo que él exigiera para entregarse. El mensaje le va a llegar. Era eso, una amenaza. Sí, porque Pero realmente. Ya eso es un. un transeúnte cibernético que lo. Y esa es su responsabilidad. Ahora, <coughs> ciertamente que nosotros tenemos problemas por esta alta libertad de uso de los medios de comunicación y entender que, les, que lo que se llama o lo que se pronuncia en la constitución como derecho a la expresión y, y del, la expresión lib libre del pensamiento está regulado por ley. No es un derecho absoluto, es un derecho que tiene una regulación por ley. La ley de, de expresión y difusión del pensamiento regula en la forma que usted se expresa en los medios de comunicación. Por eso nosotros estamos bajo, bajo nuestro autocontrol en el sentido de saber nuestras responsabilidades cuando emitimos un juicio aquí. Y eso tiene, por eso se parte de la Mira. premisa que tenemos, el haber de conversar. Por la preparación o lo que nosotros tenemos como técnica para hacerlo. Y en vez de, de, de provecho sea para bien de la sociedad entera. A mí me está preocupando que los, las redes sociales, entre ellas la las, <risa> salud, los tweets, el, el Twitter, Facebook, el Instagram se autorregulan ellas y ellas son las que determinan. Por eso ustedes vieron que a Donald Trump en un momento le, le cerraron su cuenta y eso no puede ser tampoco. Mira, el, el director del nuevo diario es Percio Maldonado Sánchez. Ah, sí, Perzo. Es un buen periodista, está sí, donde es uno no sabe, de mucha experiencia. Y es raro que <risa> ese tipo de, de información, porque los periódicos tienen que orientar antes de, antes de enchinchar. Eh, claro. de instigar, son bueno, instigadores. Es que Yo en lo voy a la, buscar. En la forma que se dio el proceso de, de entrega o lo que él hizo, fue, recuérdense que Debido fue encontrado. Es señores, que no importa, él puede hacer señores, todo lo que él quiera un y señores, un medio no puede motivar a un grupo de, de reos a que le den una, una paliza. Pero eh, mira, o sea, tú no puedes incentivar mira, eso. Mira, debiera. De, qué, ¿Qué decepción tengo de, ¿De de, qué? De, del jefe de la policía? Porque, pues, no. imagínate. Qué decepción de mi gran amigo, carajo ¿Qué tú creías que iba a pasar? No, que lo iban a encontrar antes de... Primero no lo encuentran Segundo, a donde lo encuentran Es en, en el mismo pueblo En un barrio del pueblo, pero por favor Ahí te indica a ti que se hizo Muy poco trabajo de investigación O ninguno Y entonces se aparece el jefe de la policía A hablar de la efectividad de la institución No jodas No me digas atrás de su casa ¿Eh? Detrás de su caso. En, el en la, en la, en la, ¿cómo se llama? La funda, la, la, qué, un barrio. Tipo Rabochivo, tipo El una cosa así. Óigame, venga acá, viejo. Bueno. Venga acá. Entonces, Lo que entonces que... tú vienes ahora a querer, aquí estoy yo, se apareció allá. Usted se cree que el jefe de la policía se aparece porque buscando a buscando claro, claro. la forma. ¿Qué hace el que... jefe de la policía ahí? Nada, absolutamente. Demostrando la incapacidad que ha tenido esa institución para enfrentar lo, lo, lo, lo, los asuntos del bueno, día a día. Mira, lamentamos que se estén dando estos casos en cárceles y que se está movilizando a principios de año, pareciera ciertas cosas internamente. Y no es de la autoridad, sino de los reos internamente produciendo conatos, pleitos, que han resultado muertos y heridos Aquí en la, en la Fortaleza Duarte le advertimos Deben intervenirla Deben hacerle una visita sorpresa <risa> Y deben cambiar la dotación Porque inmediatamente tienen confianza Tienen mecanismo de burlar La seguridad del resto de los reos que no está en la posición de, de estarse peleando ya que están cumpliendo una condena, sino de, de, de, de, de echar su vida a lo que le ha tocado producto de sus actos. Porque entendemos que ha habido una justa eh, condena. Mira, cuando se hacen requisas en, lo, en, los, en los centros, regularmente hay que informarle a la seguridad. Y es la misma seguridad la que filtra la información. Claro. Entonces, cuando uno llega, lo que encuentran son dos o tres cuchillitos, pero la cosa grande, las drogas, las armas de fuego, eh, eso no aparece. Y tú sabes lo que, lo que nosotros hemos, hemos averiguado, que ellos mismos la guardan. La, la, la, la se misma la seguridad, doy. la misma seguridad, sí. se la guardan lo que a pasa lo que a la casa. Dejan que aparezcan dos o tres cuchillos, que luego tuve la foto, los videos de que encontraron tantos celulares, tantos cuchillos. ¿Cuántas visitas sorpresas hicieron? Hicieron un bulto cuando eso, llegaron. ¿no? ¿Eso era cada dos o tres eso, meses que se hacía uno? Hicieron una. un bulto y fueron a las casas, le presentaron muchísimos machetes. A cada rato y de pasa todo. eso, a cada rato hicieron pasa eso. Hicieron un bulto, pero que se supone que estamos en la, en la, en, bueno. en, con otras autoridades. De, de una sociedad diferente, de un este cambio. es el establishment. Pues vamos a seguir lo mismo. Pero por favor, yeah. es el establishment. Te van a seguir de este país. Bueno, Pero, los señores. reos dirijan cárceles en todo el territorio. Bueno. No, es un gran no, negocio. No dirigen nada. Que lo ¿Cómo que no? No dirigen nada. ¿Y quiénes son los que tienen los fusiles? ¿O tú te crees que si, que si tú agarras y te metes una celda eh, eh, eh, armado, te, ellos te van, a, te van a revelar a ti ahí? Yo le tengo la fórmula.